noche, a última hora a partir de las 11 de la noche, determinó a través de un tuit que la actividad en Mendoza iba a ser normal, a pesar de que una hora antes había manifestado que el decreto no le daba a Mendoza esa potestad. Eh, por otro lado, el decreto nacional está publicado. No podemos ver bien la, la hora en la que se publicó. sí podemos ver la fecha, lo que ponen es que fue publicado el 20 del 12 del 2022. Es decir, que después de las 12... Ha sido publicado ya en esta jornada del martes 20, no podemos ver bien la hora, pero ¿por qué estamos de alguna forma pensando en la hora? Porque ayer el gobierno de la provincia se amparaba con que el decreto no había sido publicado y por lo tanto no conocía, dicen desde el gobierno, la letra chica. Claro, ya todo lo, ten, lo habíamos leído, ¿no? porque él estaba circulando desde las 8, desde las 20 más o menos. Porque lo, lo pedimos mucho, de hecho, eh, nosotros, eh, algunas intimidades que tenemos los periodistas, formamos parte de grupos nacionales en donde el tema que nosotros vivíamos en Mendoza se está viviendo también en el resto de las provincias de la Argentina. Estábamos los periodistas preguntando qué implicancias tiene para las provincias, si el decreto iba a invitar o no a las provincias a adherirse a la normativa, pero finalmente el decreto no adhiere con lo cual al no adherir, uno entiende que aplica para todo el territorio nacional. Claro, eran nueve provincias, hasta anoche, no sé si ahora se sumó alguna mala, que había tomado la misma decisión que Mendoza. Exactamente. Eh, acá el tema es la confusión, ¿no? que se genera con la ida y vuelta. Eh, pero bueno, después legalmente, la verdad que yo no tengo claro. Pero vamos a escuchar un poquito, habla el gobernador, está hablando por Nibu y lo escuchamos. ¿Cómo se maneja? Bueno, en el caso del sector privado, me está llamando muchísimos... Muchísimos empresarios que están realmente eh, azorados porque son servicios que no pueden dejar de prestar y que van a tener que terminar pagándole el día doble a aquellos que vayan a, a trabajar. Uh -huh. eh, pero lamentablemente, eh, de acuerdo a la normativa, esto es son decretos que tiene que tiene vigencia. Eh, ¿Es así? Está claro. Más allá de, lo, de, lo, de, de que todos coincidimos que es un absurdo, pero bueno, pero lo es. Claro, o sí, sea, para sí. el sector privado el que vaya a trabajar van a tener, va a tener que pagar doble. Van a tener que pagar, pagar doble. Bueno, en muchos casos también hay arreglo porque hay sensatez del trabajador uh -huh. con el empleador. Se saben que son cosas que toma, medidas que toma esta persona que, que, que no tiene la autoridad para tomarla porque no tiene confianza en la gente, que tiene un quilombo adentro del gobierno que no se sabe quién manda y quién no manda, quién decide y quién no decide. perdónenme por la expresión que utilicé un quilombo, pero es un quilombo. Eh, entonces eh, ocurren eh, ocurren estas cosas. ¿Qué, ¿Cómo sí. debería hacer esto? Él debería llamar a los gobernadores, hacer una consulta previa, consensuarlo, porque nosotros siempre hemos estado sol en solitario en esto. lo Tuvimos la pandemia en solitario, contra el gobierno nacional, poniendo todos, los tuvimos con el ensayado este de los copitos, pero ahora están todos, ahí están los del Palo también, está Tucumán, está San Juan, hay muchas Santa provincias fe, que dicen, sí. no, vamos a trabajar, Santa Fe. Lo que debería haber este hecho, caso, gobernador, opinión personal, porque esto es, una, es un acto el de la selección para Buenos Aires, nada más, debería haber invitado a Kichilov y a Rodríguez Larreta que ellos hubieran dado feriado en Buenos Aires, y listo. Y, lo, y liberaba el resto de las provincias. Eso hubiera sido lo sensato, pero acá no se toman medidas Exacto. sensatas. Exacto. Textual, como lo decís, Andrés. Eso habría que haber hecho. Pero además, fíjate otra cosa, Andrés. Nosotros el domingo tuvimos un hecho... Que hubo un festejo con alegría en todo el país, donde no había grieta, donde haya algo que este fue eso, este mérito, esta alegría, la compartíamos todos. ¿Por qué no trabajamos sobre eso? No, a los día días estos temas de grieta en el país, donde uno opina una cosa, otro opina otra cosa. No, no, no, no, no, no, le, no le dan paz a este pueblo. O sea, no no, no somos serios. Eh, este presidente no es serio con las cosas que está haciendo. Y esto nos ocurre en lo que nos ocurre. No tenemos que estar hablando de esto, está todo el mundo hablando de esto, la incertidumbre. Sí. Aquí la madre que tiene que llevar a la escuela al chico de la escuela de grano para poder trabajar, el chico que tiene que ir a rendir, aquel que tenía una o cirugía programada. Dice, Hay que ser serio, no se da cuenta lo que funciona atrás de todo esto. Yo no soy economista en pero la plata que se pierde sí, sí. es inconmensurable la cantidad de plata que pierde un país por lucro. Cesante, gobernador ahora. Exacto. Cómo a ver, cómo entonces eh, podemos re calificar al año, si usted tuviera que ponerle un adjetivo al año difícil, porque han sido todos los años difíciles, esto porque empezamos con la pandemia, con un montón de la guerra, qué sé yo, y el 2002, el eh, 2022 parecía que se iba a normalizar un poquito. ¿Qué adjetivo le pondría este año que termina, gobernador? Bueno, sin, sin, sin lugar a duda que es un año difícil, estamos viendo una de las crisis económicas más importantes de los últimos años, no solo en Argentina, sino también con coletazos a nivel eh, internacional. Los efectos de la pandemia aún están vigentes, esta eh, enorme emisión que hubo en, en el mundo, esta inyección de dinero que hubo en el mundo tiene su secuencia, la economía no se termina de, de acomodar. Pero nosotros tenemos además otros problemas graves, porque obviamente que ese no es el producto de la inflación que tenemos nosotros. Nosotros tenemos otros problemas mucho más graves que tienen que ver con un gobierno que no tiene rumbo. Si usted me dicen no, ahora, ¿cuál es el plan del gobierno? Para mí el plan del gobierno es el plan llegar, el plan parche, ver cómo vamos surfeando esta falta de dólares, de, de confianza, de falta de inversiones, de credibilidad en nuestra moneda, de un sistema... Eh, monet, bimonetario que que, que que le cuesta a la gente entender cómo, cómo funciona. Nosotros tenemos problemas muy graves en la, en la Argentina. Y, y bueno, el año que viene tenemos una, una oportunidad de, de, de, de votar, de corregir rumbos, de buscar alternativas, de no perder la esperanza. Eh, obviamente lo, tenemos que, que trabajar y los que nos dedicamos a la función pública después de 40 años de democracia, tenemos que demostrarle a la gente que la democracia se vive mejor, que las cosas tienen que, que, que mejorar en todos los aspectos, social, institucional, eh, económico, en calidad de, de, de vida. Así que ese es el gran desafío que tenemos para el 23%. Gobernador, eh, desde el momento en que asumió al frente del Ministerio de Economía Sergio Massa, parecía que había un poco más de diálogo con las provincias, de que la cosa iba a cambiar un poco. ¿Usted, en, en relación a este cambio, ha notado alguna mejoría? ¿Han tenido un par de idas y vueltas por el tema de las ayudas para la, por las heladas que no han llegado? ¿Cómo califica la relación de la provincia con sí, el gobierno? Sí, hay más diálogo. Hay más diálogo, hay que hay que reconocerlo, cuando las cosas son hay que reconocerlos, tenemos más diálogo, Sergio es una persona que contesta a los whatsapp cuando uno le escribe, estamos trabajando no muy bien con ese tema del ayuda de las heladas, que fue un poco confuso y todavía no ha llegado todo lo que se ha prometido, pero estamos trabajando muy bien el tema energético, que era un tema que lo teníamos bloqueado mm. con, el, con, los, con la gestión anterior, ahora estamos con la Secretaria de Energía de la Nación hablando, estamos por conseguir tarifas para el Baquiano y para el sistema hidroeléctrico de Mendoza, de manera que podamos empezar esa rueda de generar energía en Mendoza a través de estas grandes obras, pero que nos paguen la energía. Eso es algo muy importante uh -huh. y que el gobierno ahora, eh, los funcionarios que responden a Sergio Massa nos están escuchando y estamos trabajando bien en ese sentido. Obviamente Sergio Massa no está a cargo de todas las áreas del gobierno, hay otras áreas que hay que ir por otro lado, otra por otra, por el lado, la advertimos cada vez son menos las con las que hay que ir, pero bueno, también es difícil go gobernar en estas condiciones cuando no hay un liderazgo en un país que estamos acostumbrados a sistemas presidencialistas con presidentes, con presidentes fuertes y con decisión. Eh, bueno, parte de lo algo... que dice el gobernador en Radio New Will, ¿no? Pasemos un poquitito en limpio lo que acaba de decir, eh, reconoce más diálogo ya yéndose un poco del tema del feriado con Sergio Massa, claro. pero aclara que el sector privado lo tiene que parar doble, porque es feriado. Sí, y al principio por lo que está publicando a esta hora Diario 1, en función de la entrevista que tuvieron con Radio Newil, lo que ha dicho también el gobernador Suárez es que están definiendo cómo compensar a los trabajadores estatales que hoy están cumpliendo su jornada laboral correspondiente, porque al ser un feriado después la provincia de Mendoza deberá ver cómo los compensa si se les paga esta jornada si se les devuelve eh, en definitiva ocurre lo mismo aquello que ocurrió en su momento cuando fue el intento de asesinato a Cristina Fernández, a la vicepresidenta y después de eso el gobierno tuvo que definir cómo compensaban los estatales que habían asistido a sus puestos laborales y yo imagino que no le descontarán si alguien no va a, <coughs> a laburar, porque alguien hay se pudo haber acostado anoche y dice, yo me acosté con este tweet tuit. Sí. Eh, no no estoy pendiente. O una tardanza, tweet. por ejemplo, porque claro. a lo mejor después te levantaste y te diste cuenta que sí tenías que ir a trabajar este y asististe a tu lugar de trabajo naturalmente tarde, claro. como probablemente ha sucedido en, en el Poder Judicial considerando la hora también en la que comunicaron que en realidad iba a haber actividad normal para esta jornada en todo lo que tiene que ver con la órbita judicial Va, de la ver provincia. Vamos cuántas, a cuántas audiencias se caen claro. también en el Poder Judicial. Pues recordamos, para hacer una audiencia entendemos que el traslado de los presos, por ejemplo, se va a hacer por el servicio penitenciario, depende de la provincia, pero después tal vez, como decíamos recién, hay abogados que se acostaron anoche pensando que hoy se suspendía la audiencia donde tienen que representar a un cliente. Y, tal, y si no está el abogado, la audiencia se suspende. ¿Y eso cambia con la justicia federal? La justicia federal está buscando recién a ver si había un comunicado, hasta el momento no han dicho nada. Pero como depende de la nación, entendemos uh -huh. que no, no va a haber, esto es una suposición, no hay claro. información, claro. entendemos que en la justicia eh, federal justamente no va a haber eh, actividades. Claro, pero, pero es muy claro. loco, es muy loco, eh, que, como supones vos, debe suponer la gente en su casa. Es muy loco Cierto. estar suponiendo qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Claro. Es una locura. Lo mismo con los hospitales, porque por ejemplo el hospital central nos decían desde temprano que iba a estar trabajando con normalidad. Muchos otros hospitales ya empezaron a comunicar en la tarde de ayer que los, que los turnos iban a ser reprogramados. Claro, todo esto después de la decisión de Suárez, la primera decisión de acatar al feriado nacional. Ahí empezaron a llegar comunicados de si tenías algún turno previsto, no asistas, porque lo vamos a tener que reprogramar. Y por lo tanto se quedaron con esa reprogramación y a lo mejor en la jornada de hoy no van a estar atendiendo con los turnos que estaban previstos para este martes 20. Claro, Ahí deberán eh... comunicarse con los hospitales para ver cuándo podrán hacerlo. Pero claro, la referencia nuestra siempre es a la parte estatal, ¿no? Porque la parte privada ves un mundo paralelo al cual el mismo gobernador le está diciendo si salen a laburar le van a tener que pagar doble. Sí. pero. Eso es hay que, que dejarlo muy en claro. O sea, el laburante de la, de la parte privada, si sale a laburar hoy, le corresponde que le paguen el doble. El pago doble. O como establezca sí, sí. el estatuto que le, que le rija, ¿no? Pero lo mismo para el Estado provincial también, que, que es también. lo que no han terminado de... Claro, pero, pero no ahí lo decide el de... mismo, dice, o sea, digo, el claro. mismo se hará cargo sí, como sí, gobierno total. de pagar o devolver o lo que sea, eh, en el ámbito privado, bueno, tiene que decir cada privado.